Pero el combate de Havix, eh, full salta O sea, esto es full salta Es claramente, claramente, claramente A menos que ahora muera alguien A menos que ahora muera alguien <risa> ¡Es mega! Hola, explicado. Consejo, Adiós, consejo Rip Ripolito Rip <risa> Bien, vendaval Hola, oh, explicado. Le da a pisar del huele, no, no sabía eso yo Con ¡Bienvenidos una vez más a Pokémon X y Z! ¡Let's go! Esta nueva forma que hemos innovado a final de series. para que dejéis un maldito like y estéis aquí apoyando a muerte porque es la fase final. Vamos a ir a por la liga Pokémon, vamos a morir y, y vamos a sufrir, así que por favor apoyad esto que nos está costando un montón. Como veis, nos cuesta mucho grabar, nos cuesta mucho sacar la serie adelante y estamos a full para conseguirlo. Esto ya sí que es el intento definitivo. Chicos, recordamos algo, ¿no? ¿Oedi? Voy a recordar dos cosas Estamos haciendo un esfuerzo increíble para grabar, para avanzar con la serie Por lo cual, dejen un likeazo Que a nosotros nos ayudan una auténtica barbaridad Y también, sí. como recompensa, si dejan un like, un comentario Y participan activamente en la serie Por acá abajo van a estar participando de un pedazo de sorteo Por los remakes de Sino, el Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Reluciente ¿Qué se viene el día de hoy? ¿Qué se viene? Uh, bueno, la verdad que tengo que terminar la calle de de Victoria, pero tengo un equipo, tengo un sexteto nuevo, así que igual me conviene hacer una rápida presentación de él y podemos empezar. De locos. ¡Venga! Vengas. Presente, presente, presente. Ok, pues tengo aquí, por un lado. A mi querido amigo Jaulucha, que lo revivimos en el anterior episodio, que tiene tanza espada, respiro, plancha voladora y vuelo con la vida esfera. Espero que me tan bastante fuerte. El tema es que, bueno, igual le pongo una valla porque tiene liviano, pero la verdad que he puesto el objeto a toda derecha, así que. En fin. Tengo a Juan, este mega skedrill que vuelve al equipo con esa naturaleza bastante god. Tenemos a Norika, Drapion, bueno en ataque especial, tan bueno como siempre. Eh, tengo a mi querido Kingdra, que. Bueno, bueno. ¿Cómo? Modesto. Que pa... Para nada Surf, es modesto ese King Rey Hielo, Bostezo y por si acaso nos hacía algo más falta Tengo este pedazo de Politooth que le pone la lluvia para que pueda meter a gusto de Bajo locos. ningún concepto es modesto ese <ríe> ¿Danza lluvia para qué? Ah, yo qué sé, tío, si le he puesto... Da igual, igual. va tengo... Sí, tengo danza lluvia por si se le va, está bien Sí, que no sé, no sé qué me, no sé me dijiste tú que pusiera, Eco, pero... Nah, da igual, ¿Qué? tóxico tenía, pero... Y, y Bro, que es Bro, y ya está, ahí lo tenéis. Me gusta que tenga todo el equipo modesto, perfecto. Perfecto, la verdad que sí, ¿eh? No, no, no, no hay objetos. No, me la conté Te estoy diciendo, te estoy diciendo por dónde. Ah, perfecto. Da igual, seguimos. Que le, que, que le den a este chico. Bueno, eh, mejor que abres con Haulucha, Javix, no seas rata. ¡No, es triple! ¡Tiple! No, es rotatorio, es rotatorio. What the fuck? Ah, vale, rotatorio, vale. Vale, me sirve. Sí, la verdad que no me pone más tranquilo. A ver, Yo lo prefiero. ¿qué, qué, ¿qué se han sacado? Eh... Da igual, eh... porque te va a rotar, o sea que da igual. Sí, Samurot, sí, sí, sí, sí. Camerapt Venga. ¿Y quién es el tercero? Samurot, Camerapt y. Y Lifeon. Un Lithium. agua planta Lithium. fuego increíble para contear donde quiera girar. Y encima sabiendo lo que vas a hacer, así que es perfecto. No, me, me, me puso Camelope no, no, no, no, tengo pa'l, ya tengo pa'l Ya empezamos Ya empezamos bien. con las predicts. Ya empezamos con la Poco Eh, cómo se buggea eso y cómo se buggea, cómo se buguea? Camelope, tierra <ríe> viva Lo aguanto, lo aguanto, soy chaleco ¿Lo aguantas, Eh, no, fíjate no, cuando, cuando Fíjate lo bugueado que están los Pokémon de atrás Están, están pasa, adentro de ¿eh, una piedra Están adentro de una piedra Están dentro <ríe> de una piedra, sí <ríe> What the fuck ¿Literal? Empieza mi hacks del día Me ha tirado eh, Fuego fato y lo ha fallado Contra Kangaskhan Perfecto. Bien ah. Bien Que eh, sí, Eiko, ah. que ya lo sabemos, venga que bueno, Mira que Echo, que prácticamente chaleamos la serie por ganar a Echo, perfecto <risa> Es que es increíble, ¿eh? este juego me ama, me ama Deja bueno, la verdad like. es que no, no será tan predecible si me ha hecho literalmente lo obvio, así que es No nah, he hecho la nah. prueba Veneno X y explica a Alifeon, venga Hola, oh, no os voy a decir lo que tiene detrás ¿No le he matado? Tiene un full Scarmory detrás ¡Oh, es mentira que tiene un Regis Yo creo que tiene los tres Regis, eh no no, broma. No, no, escármol, no, no, no, no, no, no, me saco sea, un me saco un nivel. Exijo un mínimo de respeto, ¿vale? O sea, de lo que cabe, Por favor Un Tía, mínimo de respeto Perfecto, ha hecho la predicto otra vez, de locos Pájarosado, se muere, se muere, se muere, se muere Mi parque, mi parque, carriendo mi parque, carriendo Mi parque, carría, carría ¡Oh! Rompe corazón de Samurut <risa> es, es lucha que creo que es lucha Samurut acá En serio, ¿Y tiene hierba blanca, ¿es posible? Perfecto. Creo sí. que sí, creo que sí, creo que sí que es lucha <risa> Me ver, a meter a cámara delante de Kingdra. <risa> Buenísima jugada. Un aplauso para la IA. <risa> un fortísimo aplauso para ella. Uf, Tengo un pequeño problemita. Tiene su dilema. Uff. ¡Mega que ¡Mega Banit! No qué? ¡Mega Banit! No, ¡Ay, no, con el tío! ¡No! Hey. ¡Mega Banit! ¡Tiene un ataque físico de locos! Bueno, da igual. Se lo he explicado. ¡Regiáis! <risa> ah, perfecto cómo pega ¿eh? ese Kangaskhan. Fera Ural. Increíble Kangaskhan. A más dos, que lo tengo claro. Porque chavales, es puño incremento. Chavales, oh. estoy haciendo solo no. surf. Estoy haciendo solo surf con Kindra. ¿Qué hace? No, no, le, no le peguen super Pulimento, pulimento y de seguro debilidad a No le peguen ataques super eficaces a Regis. Se los digo vale. por, por experiencia. Perfecto. Ah, se ha suicidado, perfecto. Que no tenga leofilización. Liffean. ¡Oh, una amiga Blastoise! ¡La puta madre de otra vez. No, no, no, no. No, no. Ah, aguanta. Con el pechito. Sí, sí, sí, sí con, con, el el pechito, pechito, con el pechito, Eddie. Pechito. Sí, sí, con el pechito, con el pechito. Con el pechito. ¿A quién no hay que hacerle ataque super eficaz, Eddie? Al samurot. <risa> vale, perfecto. Ya bueno. A Rey a a Rey Jace, full pegado. Ah, de ah ¿que, tiene, que tiene justiciero o qué? ¿Quién? ¿O qué tiene? ¿Qué tiene el samurot? Eh, no sé, pero se lo he no. explicado. Mmm. Creo que había tío Walting Campado. O un full rayo. Tajo quien sea, tío. Vale, me mete, me mete a Mega delante de un Drapion que va a hacer. tajo a La verdad que muchas gracias. ¿Ojo? ¿Ojo? Nah, ese, ese, ese bicho va solo, eh. Ay, que no le he puesto el periscopio a, a Drapion, tío. Mm, no hay críticos. Mm, mm. There's no in the house, mate. Me preocupa el Red no sé cómo voy a matar al Red la verdad. Eh... Bainate Se ha activado la weakness, ¿no? Rayo hielo, a ver... O sea, Norisa. está preparado para salir Bien, en cualquier la... momento Se la... Sí, sí, sí, sí, y además... Y se tiene una ligera... Ay, ¡Ahí, ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! Rayo y hielo, rip ¡Ay, María! ¡Cómo te amo, María! ¡María! ¡María! ¡María! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! Te amo, te amo. Me, me la aguanto no eran las joder. galletas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Eko, ¿a dónde vas, tío? No, no sé ¿Por qué Echo, se pasan los combates tan fáciles? Me tildea, me tildea <ríe> Literalmente, y nosotros aquí pasándolo mal, ¿sabes? Es que, saque a quien saque, muere a alguien ¡Ush! uy. Casi encuentro como? un máximo revivir Casi, ¿sabes? Pero Casi, solo como, si, como si estuviese <ríe> atento de serlo, ¿sabes? Casi, tío Casi <ríe> Qué malos son estos combates Samuro, Samuro, tranquilo ¿Y Espada yeah? Santa, Samuro, con esta... María, María, María, María, María, María, María, bien, María, bien, María, bien, María, con el pechito, María Con el pechito, María, con, con el pechito, con el pechito, con el pechito Ah, que soy el único sin el combate, soy el único sin sí, sufrir sí, sí. Onda, ¡Nos! no Onda certera, Onda certera, Reggie Ice, María, María, María, María, bien, María, bien, María Se ha comido un entrenador, ¿por qué? No ha ¿Cómo has vuelto? ¿Eh? ¿Por dónde has vuelto? Un no atajo que hay aquí Ah, ¿en serio? Hay un super atajo que te hace todo full rápido ¿Ves? Aquí. Yo pensaba que era por la anterior y por eso me he comido al entrenador. F en el chat. Por Javix. Que no he curado, tío. Tenemos un pintor aquí. Seis Pokémon, Pokémon es ¿Sin ¿Sin? tiene. Es doble. Ah, doble. Y es doble. Feralina Hitor sí, Dragón. Feralina Dragón y saca. Feralina Hitor Dragón. Si se, sí, ¿se sí, va sí, a comer sí. un Pulso Dragón de Kindra, un Cometa Draco de Kindra que no va a querer otro. Cometa Draco, Cometa Draco. Crítico. Me acabo de comer un Espada Santa crítico. Escaldar. Cometa Draco a Feraligator. Cometa Draco ¿Cómo? lo falla, ya verás. Mira, como sí. lo fallé, o ya sea, veis, ya me retiro de la serie, ¿sabes? Uy. Después... Creo que, Dime que ahora, es muy eficaz. Ya. Sí, sí, lo sí. Bueno, sí, sí. ¿no? No, es neutro. Es neutro. Es neutro. Girando. Ah. se inventa los tipos. Se cree Me Menos invento, menos... In... Golpe fantasma de Mega Vein 8. Ahí muere. Ahí muere sencillamente. Ahí muere. No tengo protect. Ahí muere. Bueno, da igual que tuvieras protect, te informo por si acaso. Ah, fantasma, <risas> eh, muchas gracias. Gracias por deprimirme. Voy a usar todos los restaurantes, todos lo posibles. Todos por, los posibles. Por 20 pesos, no me importa, no me importa un golpe, fantasma de un. de un no lo aguanta nadie. Ah, aquí Colpe está el combate tira. obligatorio, familia. Tengo miedo. Ah, rayo Ah no, pájaro osado. Hostia. Lo aguantaste oh. con el pechito. Ah, y el bro. Logro mucho, En el logro, pechito es He hecho un gran cambio porque creo que me mataba a Kindra, si se llega a ser Kindra, eh. ¿Por qué es más claro, rápido que amigo. yo? ¿Por qué es más rápido que yo? ¿Por qué es ay, un 20? Es un 20 chiquito. ¿Cómo es más rápido? que un tipo normal. ¡Lol! Madre mía, ¿cómo aguantas, Slowbro Tú, o sea, has pegado los dos. No le han quitado ni fantasma. mitad de vida. Debería de aguantarlo. Ay María, ay María, ay María, María está al filo <risas> de la muerte tres veces. Ya. Gracias María, gracias María. Os pues espero dormido, ¿vale, chicos? Me voy a echar una siesta. Ah, perfecto. Perfecto, muchas gracias, tío. Ahora que Echo se puede ir al baño tranquilamente y viene y estamos vale. en el mismo lugar nosotros. Politoud, haciendo hipnosis, flashbacks de eco Mira, mira, mira, mira. Que... Es que, chicos, chicos, o sea, mi máximo rival ahora mismo es Javix. Y aún así le ayudo. Le doy pistas. Ese set es de Polito es el mío. Literalmente es el mismo. Ni siquiera porque lo tengo con danza lluvia. No, no, no, le he puesto tóxico, le he puesto tóxico Ah, ¿se lo cambió? Ah, listo, sí, sí lo ha puesto antes ¿Samuro morirá un, no soy, ¿vale? morirá un rayo de anfaros? ¿Morirá con un rayo de Bueno, escaldar, venga, un saludo a Marowak vale, Hasta la próxima me, me gustaría ir a curar, pero me estoy viendo que me voy a comer los combates Así que... No, es para abajo, solo para abajo ¿Por acá? Sí, por ahí no hay ningún entrenador Yo he ido por el de la izquierda y por eso estoy Ah, aquí. perfecto Dale. Dale, como de Javix, ¿eh? Full Salta. O sea, esto es Full Salta. Es claramente, claramente, claramente. A menos que ahora muera alguien. A menos que ahora muera alguien. Exacto. No hay, entren no hay, no hay entrenadores por acá, ¿no? No, no hay nada. Volcarona. Bienvenido, Volcarona. Que pase. Volcaruna. Bueno, el otro no me hace tanto bien. Venusaur. Hostia. Bueno, uy, Venusaur. Uy, Venusaur. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado que... Um... Si sí, yo creo que lo suyo es cambiar a... A Polito o a Slowbro aquí en cambio, tío oh, oh, oh, oh. Hay una nena sí. full maligna ahí, me dio un miedo ¿Y una qué? ¿Había una ninita ahí? Me da miedo Es que... Tu, tu curadito, perfecto Es que Volcarón realmente te aprende gigadrinado, Un zumbido Slowbro, se lo explica Cuidadito ¿eh? Sí, sí, tienes, sí, tienes es que no combinaciones sé... ahí bastante malas, eh Sí. Si dejas Slowbro, cuidado. Si dejas a Polito, cuidado. A ver, Polito no. es defensivo especial. Ah, no era Polito. Sí. A ver, ¿quién tiene más defensa especial de los dos? Datos 2, 13, este, Polito, Polito. 181. Polito. Este, vale. Polito, Polito. En ese caso, voy a pegar con Polito un. Estoy viendo que mueve escaldar a Volcarona. O, o, le hago, o le hago hipnosis a Venusur. Uff. Uf. Y ve a yo creo que no me igual que Igual tira día soleado. Sería una jugada got, la, la verdad. Oh, con el clorofila. Por eso. Oh, <risa> es mega. Hola, oh, explicado. Con cebo. Rip. Rip, rip polito. <risa> rip, le duró mucho. Otra muerde bueno, más. El otro con el, oh, el Bueno, bueno. Nada, bueno, bueno. con la lluvia lo matas igual, yo creo. ¿Tú crees? Giga Drain, espérate. Sí, sí. Perfecto. No, no me la contes. Puede ser que no vaya último en la serie. Oh, por primero no, es... No, no, no. <risa> no, no, no. Es que... ¿Cuántas vidas estabais? Eh, y justo se es, va la lluvia para que no pueda meter... Perfecto. Está, está dos, creo. Creo que ahora está dos. Hay, hay, acá hay un viejo, hay un viejo pintando, hay un viejo pintando. Tío, ¿Me lo puedo esquivar? Sí, por detrás. O sea, pero ten cuidado. Acá me pica... No, no lo me me sé. Me ve, ¿no? No sé, yo por las dudas... ¿Qué pasa? Pues viejo, viejo, viejo, Hasta qué, ¿qué es punto tanquilo? es rápido Volcarona, tío? Bastante, eh. Bueno, con un danza está más uno, bastante. Así que... Sí, bastante, bastante. Es que puedes ir con Escadril sacándole cuatro niveles soy más rápido. Con 252 en uh -huh. velocidad. Mira, te digo Jolly, que... espera, hay que decirlo todo. Escúchame, escúchame, te digo las, las estadísticas de Volcarona, tiene 240 de velocidad. Neutro, o sea, sin, sin estar a más uno. Cuidado, eh. 240 sin escadril? estar a más uno. Sí. Al 76 o a qué nivel? Al 80. O sea, es más rápido. En este puente no hay combate, ¿no? Sí. Estoy a ver, lindo, piensa pero... que al, al Venusur lo vuelas con Jaulucha primero se prema... no, Yo quiero matar al Volcarona que se estaba bufando Ya, es verdad creo que, voy a meter yo... a Nori... creo que voy a meter a Drapion, lo voy a curar y le voy a meter un vuelo a Volcarona con Jaulucha Creo que la amenaza... Sí, sí. Con Jaulucha matas a Volcarona en un ataque volador Creo que la amenaza es Volcarona sí, es más lo que, que Venusur eh, vale, pues. Restaurar tu CP. No... Tengo hiper. Tengo ah, estoy donde está Eko. Ay, ay, ay, ay, ay. uy Eko, te puedes aldear ese, ese combate ahí. La ¿Ah, ruina sí? esa, las Sí, sí, sí, sí por boca. arriba de las piedras. Pensaba que era obligatorio. Vale, vale, vale. No, no, es no. no, no. no. El onda ignea no. que viene del Volcarona. Vale, soy más rápido. Con Masamune. Bien, vendaval. ¡Oh, no! Oh, ¡Explicado! Le da pisar del vuelo. No, no sabía eso yo. Bomba ludo! ¡Hola! ¡Oh, no! Se pone. Creo que estamos iguales, eh, Javi, y yo me muerdes. Hostia, no sabía. Eso, eso sí que no lo sabía. Yo tampoco. Creo que um, Pero tenías hostia. plancha voladora, ¿no? ¿Por qué no si su plancha voladora? Porque, porque es, es neutro, neutro, porque es bicho. Claro. Porque, no, pero, pero, pero pega, por el, por, pega por volador. No, pega. Pero, pega, pega por, por volador, lucha. Tipos. Claro. Y como es uno super eficaz y otro poco eficaz, neutro. Ah, lo claro. hace neutro. Sí, sí, sí, era bueno, era bueno. Y yo que quería full cortar este combate. <risa> Perfecto, voy a, voy a ir poniendo en grande a, a Hike. A ver, ¿qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? Tú, es, que, Adrián, es que va a ser más lento que Volcarona y me lo va a fulminar. Es que... Madre mía. Sí, sí. Sí, te va a tener un dance si y se puede te, poner... Tengo la lancha, pero es que... Si es más rápido... Pff, un saludo. A ver, ¿Qué Volcarona, intentaba? que tiene? Si tiene Vendaval, puede ser que no tenga Gigarenado. Pues normalmente tiene Danza Leteo, Danza Llama, Zumbido y Vendaval. Sí, sí, puede pero el un... lo tiene el otro. Ese es el problema. Ah, claro, el, Ay, el, no danza llama, el y, Claro, el Danza Llama explota a Cadril, claro. Yo creo que voy a sacar a Kindra, tío. No, porque en sí, sí. Kindra tengo. Es que en estos dos tengo Surf y le pego también a Drapion. Kindra y le haces Focus, tío. Claro. El problema es que se, está, más, está más dos. No, más uno. Más uno en defensa especial, Volcarona. Yo dije, Kilindra físico, Kilindra físico, yo lo dije. ¿Qué, Aquí estuve yo, ¿no? ¿Qué encontraste? Uh, voy, ah, a a... A voy a sacar a Slowbro, voy a sacar a Slowbro y a rezar. Está Uff. Logro... Cuidadito. Es que tienes un vídeo, claro, ese es el problema. Madre mía. A ver. Qué movida tú, qué movida. Uf. Todo. a <risa> Colpo a curar. No, no, crítico no porque no tengo el periscopio O sea, es bastante probable que no haga crítico Dios santo Qué, te, qué, qué te movida que esto. Sí. Es que Pero haz focus en, a Volcarona, por si acaso En este bicho tengo Onda Trueno Estoy por paralizarlo para asegurarme que, que, que quien entre detrás sea más rápido Que Kindra sea más rápido Ah, pues eh, puedes meter a luego a Onda a Trueno al, al Volcarona y luego... Si el tema es que tiene que llegar vivo Danza, tío, Vale, vale, vale, bien, bien, bien, bien Puede ser que el... no te eso es, bien, bueno. eso es bien, o, eh, eso, es bien es eso es bien el es bien, eso es bien un crítico, claro, claro, claro. por favor lo mata lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata ¡No! ¡No! Giga drenado, lo aguantas vale, Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Lo, aguanta, lo aguanta, bien. No aguanto Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien, bien, bien. Está, ahora está, está neutro bien. ahora, está neutro Vale, está fuera, está fuera, Volcarona está fuera Sí, sí, con Trapien es más rápido ahora que Volcarona Y el problema es el Venusaur Sí, ah, el venusur, otro, otro el debemos voy a cambiar a Skadril en este turno. Sí, sí, sí, Skadril es buena. Skadril y sí, sí, sí. sí vale, sí. tú Te estás humbrio para no fallar a Volcarona? Sí, es buena, es buena. Te va a quemar. Y este meto a Skadril. <risa> este <meto a> <risa> el cuerpo llama. Te quema <risa> con el cuerpo llama, por tanto. un tiro en los huevos, como tiene cuerpo llama, o sea, <risa> y no puedes no, no puedes no puedes, no puedes tirar terremoto con Skadril porque tienes a Drapion no, ahora lo pienso. Verás, Igual, verás, verás, verás, una verás Uy. Uy, No quemó, no quemó. Uy, uy, uy, uy. A ver, es que de tío. Dos kills free. Dos kills así, como, como que no quiere la cosa. Tiene más. Uh. Eh, Aquacola, No, no, no. Tajo con brío. Está bien. Veneno X, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, lo mismo, lo mismo. Los dos pegan con Tajun ¿El tí -tiene, tiene, tí tiene más potencia que Veneno X? Creo que tiene la misma Sí, yo pensaba Ahora mismo todo importa. Todo importa. 90. 70 Bueno, veneno X. La verdad que. Veneno X. Pero Veneno X no tiene tanta potencia antes, yo creo. Eh, cabeza de hierro, a ver si lo flincheo, para mí está gustado con veneno X. Bueno. No pensaba que fuera a quitarle tanto. Boom ¡Flinchea! Flinchea! Bien, bien, bien. No sé cómo vamos de muerte, pero vamos igualísimos. Bueno, o sea, menos mal.. Que el Slowbro tenía el, el Onda el Trueno Porque me voy vale. a mi casa sin odio Vale, entonces, resumen, Javex, ¿a cuáles has revivido, por favor? Vale, he revivido a Cofagrigus y Jarillama que están en la caja Y he revivido también, de vuelta, a Politour y, y a Reyquaza a... eso es Y voy a comprar repuestos vale, nosotros ya pensaremos en robarle a Javis cuando sea, porque como no necesitamos ahora mismo nada, pues ya Exactamente. Ya, ya veremos antes de la liga. Vámonos eh, hacia la liga, por Dios. Por favor, traete tráete alguien con surf, que necesitamos surf, sí o sí, Javis. Eh, porque estoy viendo que llevo aguas, tengo que tener a alguien. No hay nada, no hay nada, sube. <risa> hay, que, hay que seguir operando el capital, Javis. vamos, vamos, vamos, vamos, pelea, vamos, allá. Vale. Mira qué cuerpo serrano, ay ay ay. ¿Crees que puedes conmigo? <risa> ay, Dios. Trevenant. Bueno. Vale. Saludo? ¡He abierto bien un combate! ¡Un combate abriendo bien! ¡Uno! Este ¡No chico. me lo puedo creer! ¡Hacía ah. siglos! Volando voy Volando vengo, vengo, vengo Ay, Conozco a alguien a que con Kangaskhan no abrió bien Lo me la primera, es, bueno Es que tengo puño fuego, pero es que Creo que no lo mato, lo voy a intentar, venga Como me tire no. Wish, me voy a picar Seguramente aguantes lo ah. que te haga, o sea que... Se suicidó, se suicidó el Trevenant. Se suicidó, se tira maldición. Cuidadito con Trevenant, se tira full maldición. Sí, yo la verdad que ha aguantado muy bien el vuelo de mi Rayquaza Qué asco. Qué asco, dice, ¿sabes? Qué asco. Es que te hemos regalado demasiado a revivir. Oh, oh, lo mata, lo mata. Ah, no, que tiene valla. Y tiene cosecha. ¡Fuera bien. En escadril. Crítico. Uy. Nada, maldición. Hasta luego, Trevenant, un saludo. ¡Kuntank! ¿Cómo, ¿Cómo va volando Cuidado, es un explosión. Sí, Cuidado. Sí, sí, sí. sí. O eh, sea que a mi Bulky. A vale, tengo muchísima defensa Hidro física. Hidropulso, este listo, hidropulso uh, y a tu casa. 43. Lo malo Lo malo de mi Blastoise, es que si no lo me evoluciono, es verga. Porque tiene hidropulso. Aún <risa> oh, no le he puesto el periscopio a Drapio ¡Soy gilipollas! Muy me bien, Javis. Javi. Tú lo que quieres es perder, ¿no? Perfecto. Me me va a me ser me me muy dice, camino. Zangus va a ser más rápido que yo. Le voy a meter una, un veneno X, le voy a envenenar, le voy a activar las agallas y me va a destrozar. Me sí, enveneno de un push anoncio a chiquito Crítico chiquito. Gracias, gracias, juntan me, me, me enveneno la primera y me mete un crítico A bocajarro, ah, a, a Dialga, mentira. cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Es, que, es que vamos a ver Que el tipo lucha lle, Me lle, pone lle, lle. Nervioso. Ajá. Ah, que no le he envenenado yo, pero tiene la toxifera, ¿sabes? Por si acaso Sí, sí, sí, está preparado Da igual, pero le he reventado A ver Dudo que aguante un ataque de mi uh, full pincho Azelf Azelf madre mía menos Ay, marica, mal ¿Full que Polito tiene tóxico <ríe> cajar. menos mal que Polito tiene tóxico <ríe> Lanzallamas de Azelf lol me gusta imagen me de sangus ah, no, no está no está intoxicado ah que tiene, oh! que tiene la sash? crítico tiene la sash? what the fuck tiene sash? pues tiro surf entonces Tengo, tengo, te, te, tengo maquinación problema bueno sí la verdad que a mí me ha hecho lanzar más dos veces y no me ha quitado Ten, nada. O sea que tengo un problema grande tengo un problema grande sangus, sangus intoxicado tiene se sube la velocidad y tira imagen tiene imagen. ¿Cómo que velocidad sube el ataque se sube el ataque ¿E eso eso sube el ataque tiene gallas. No tiene pies ¿No rápidos yo creo sí, tiene sí, pies sí, rápidos. Agallas, tiene gallas. tiene gallas. lo pero una locura tendrá que sí, esto va a doler. Sí, Polito ¡Sí, ¡Oh! ¡Oh! crítico no ha muerto un Pokémon de eco pedido un deseo pedido un deseo. Eh... Rip tío. Rip. Era la única opción de que me matara Polito tío. Era la única opción de que me matara Polito. Aguantaba un psíquico, aguantaba un psíquico. Y me quita. Pero la, el, la, el agua. No eh. me voy a quejar porque siento que si me quejo. A ver, Pero es que, que, que llevas. ¿Hace cuánto que se le murió el último Pokémon? A ver, eh 8 episodios. María, aguanta el desarme. María, aguanta el desarme. María. Aguanta el desarme. María, aguanta el es desarme. Oh, un chiquito, ¿Por qué no se le tiró un ferro horario a tu Ni casa? De coña, no? Es triste, es chicos, porque Polito ha muerto. Pero la lluvia sigue en campo y me recuerda a él. <ríe> bien, María, bien, y María. Me recuerda María. a él, dice, ¿sabes? <ríe> <ríe> ya le he quitado la, la lluvia, a dar por culo. Adiós, chicos. Puede que me mate este Garchomp. F... Es más rápido que yo. Pero va a aparecer por primera vez en las... el aire Megagar. Mega Megagar de Boar. Cuidado. Cuidado, se presenta ante todos ustedes ¿verás el tú, MVP. Verás tú, Puya nociva, Garchomp, Rip Gardevoir. Cabeza de hierro, aprende, aprende cabeza de hierro. Cabeza de hierro, te lo dije. Tienes a... ¿A tu casa? Es que me No, cago en todo, tío. Tienes Self el maquinaciones, tonto. Rip mega De locos. Hombre. Ya no sé ni qué decir. Pero ¿No te sentaste, Javi? ¿qué haces con tu.? Simplemente me río, tío? ya, es que ya no tengo La verdad nada que No eh... puedo hacer. Además, yo dije: Debe tener cabezas de hierro a tu casa. <risas> lo que pido. Con ¿Eso? el ataque no, de Tigarchon que... mataba 10 Gardewars, tío. Tu trigo. Le hacemos un, un trato para que reviva, lo mata. <risas> <risas> Literal. Este es de la ruleta de ayer, este es de la ruleta de ayer No, no, sí, da igual, da igual de donde sea, lo vas a matar igual Estás en una racha que es imparable ¡Otra, ¿Otra vez es? al centro Pokémon! Eh, <ríe> mi Palkia, ¿será más rápido que me Garchomp? No me lo voy a jugar, voy a sacar a Jimmy, voy a quemar, voy a full la verdad. Yo no lo sé, la verdad Como, como de loco se Articuno ¿Voy con Articuno y le hago hielo a Garchomp? O, ¿O es más rápido Garchomp que yo? Esa nah. es la no, siendo mega sos más rápido. Vamos a intentarlo. Me lo voy a jugar por los otros equipos. ¡Shamarada! Jimmy Garchom! Shom... Jimmy, aguanta, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy. Va a Ay, ser más rápido shim... si está en arena. Quiero ¿sí una marca por especial. Quiero no una marca. ¿Por qué va por especial? ¡Qué absurdo! Me no, ha rayado lo he explicado. Mira, ¿Sí me Y lobita de loco. Desfilando lo Garchon. ¿Oh? ¡No lo mata! ¡Lo deja un PS! ¡Lanzaré! ¡Te lo aguanta, te lo aguanta, te lo aguanta! ¡Te lo aguanto! ¡Qué más! ¡La tormenta! ¡Uy!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 Creo que aguanto otro. Rip una pena, la verdad. Le echaba no, de miedo. Me otro aguanto. Porque ¿A quién saco? ¿Llamarada? ¿Vacu? Bate algo? Eh, lo noto. Tiene una cuerda huida, creo, ¿no? Cuerda huida, vida, por ti. Noto. ¿Llamarada? No, no falla, no falla uno, no falla uno. Shimi, shimi, shimi, shimi, shimi, shimi, shimi. 18 de vida, no me quemes. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Menos mal ¿Cómo que esta no hay combinadoras. Mega Gardevoir oh. ha salido una vez y ha durado un capítulo. Literal. <risa> <risa> eh, Javi, no sé si Pero estás que... muteado o estás callado. Estoy callado, estoy callado, estoy callado. Eh, espero que estés bien. <risa> espero que... Vale, ok, gracias. <risa> Comita Draco me quiere tirar ahora. ¿Por qué pega por el especial? No lo entiendo. Sí, porque... y tiene cabeza de hierro, es súper absurdo. Y no, no se me activa la cosecha con Jimmy. Jimmy la cosecha, por favor. Ay... No tiene sentido uno que ahora mismo me tire algo roca. Baku... Cometa Draco. Cometa Draco me agarro. Baku, Baku. Baku Odio oh, este juego. Odio oh, este oh, juego. Baku. Eh, estoy en serios problemas. Yo además... Oye, te, eh, oh, hey, te recuerdo que tenemos un revivir más que no hemos usado aún, que era el de sí. antes de la liga. Que no sé si Javis lo lleva a usar. Creo que sí, pero no me acuerdo Que no me tire garra drone, que no, que no me tire garra drone Que no me tire garra drone Cabeza hierro supongo que tendrá terremoto Supongo que no, no, no tendrá terremoto Chavales, yo sinceramente chaparé el capítulo aquí Y eh, espera espérame. Estoy, estoy sufriendo con un Garchomp chiquito Que chiquito no, no ya, tiene nada Chiquito dice chiquito, que es una mega, ¿sabes? Cuando acabes, tío eh, Si fallo el corte vacío, muere, muere palque Y muere todo mi equipo no no Menos mal, menos mal, Palky Ay, ay, no para de sufrir, no para de llorar Típico de cada día, te cae un, un Graveler del cielo Javix, ¿está bien? No, Javix, está tilteadísimo con la pérdida del Gardevoir Creo que está, creo que está muteado, Javix Vale, compitrunos, pues hasta aquí el episodio de hoy La verdad es que ha sido otro episodio, otro episodio de Rips de Javix Que está ultra tilteado, el pobre Ya no ya sabemos <risa> <risa> ya, ya no sé ni cómo titular los vídeos que es increíble Ya sí, <risa> os dije, llegaría el momento en el que echaría Y es. Estoy... Y ya está <risa> Capítulo tenso y con, con bastantes, bastantes muertes, la verdad. ¿eh? O sea. Sí, luego eh, tocará en la Liga Pokémon ver qué pasa con las muertes. Porque puede que empiece a fluctuar eso como una locura. Sí, sí, sí. Y... sí, sí, sí. <risa> bueno, loco, chavales, pero... pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon X. y ¿Sí? ¿Cómo? Chapinao. ¡Se C'est de bien Zeta. Egui Zeta. Chao. Chao. Chao.